hay una raíz. Arriba? El, el, el spawn. arriba Arriba, arriba, arriba Arriba tiene la raid ¿La viste? Se va de dar. Tiene el cuchillo Armadura. Armadora El Shoba estaba en su spawn Ahora debe estar haciendo. Cuidado Están ver, mid, están mid, están mid, están mid Ay delay Ay delay ¡Oh! oh ¡Tenemos perra culia. Oh. No,